Saben, a mí me encantaría dedicarme solo a esto, al canal, leer para ustedes, leer sus historias favoritas o sus historias, las que ustedes crean, las que ustedes están viviendo, pero para eso se necesitan tres cosas, uno, tiempo para grabar y editar, dos, dinero para vivir y tres, ganas, que creo que eso es lo que más tengo, así que si sí necesito que me apoyen, hay formas diferentes de apoyarme, la más sencilla es ver mis videos, verlos completos, compartan los enlaces, comenten, interactúen con ellos, eso ayuda en las redes y a mí me hace muy feliz, la otra implica un sacrificio, un sacrificio de su parte, es desprenderse, desprenderse de su amado dinero, dármelo, convertirse en miembros del canal o donar vía Paypal, ¿y qué van a ganar con eso? Pues las gracias. Bueno, en el caso de los miembros van a tener acceso a los envíos pasados, aunque creo que disfrutan más las versiones editadas. Si se junta lo suficiente, podríamos armar un club de los libros prohibidos. <ríe> Learé para ustedes libros que no quisiera que mi mami me escuchara leerlos.